Una vez tenemos los datos organizados, lo que vamos a hacer es obtener propiedades de ellos. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar las medidas de tendencia central. Estas medidas lo que nos dicen es alrededor de qué valores se agrupan los datos recogidos. La primera y más sencilla de ellas es la moda. Y casi que no necesita introducción. ¿Qué es la moda? Pues la moda es lo que más se repite. No sé qué color estará de moda este año, pero seguro que es alguno. En el caso de la estadística, la moda va a ser el valor de la variable que tenga mayor frecuencia absoluta y puede haber varios de ellos. Por ejemplo, en nuestra pregunta de los géneros cinematográficos, la moda era el drama, porque tenía mayor frecuencia absoluta. En el caso de los libros que leemos al año, la moda era el valor 6, es decir, la mayor frecuencia la tiene leer 6 libros al año, y en el caso de las horas que dedicamos a ver series al día, había dos modas. Una, ver entre una y 1 y 1,5 horas al día, y la otra, ver entre 3 y 3,5 horas al día. Las otras dos medidas de tendencia central que vamos a ver, solo las podemos calcular si tenemos variables cuantitativas, porque vamos a trabajar con los números. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. ¿Y qué es la mediana? Pues necesitamos primero organizar los datos de menor a mayor. Y lo que vamos a hacer es coger justo el que esté en medio. Puede ocurrirnos, si tenemos un número de datos par, que haya dos entre medio. Pues lo único que hacemos es calcular la media de esos dos datos y el valor que nos resulte será la mediana. Quizás os esté sonando algo, porque esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior, cuando hablamos del segundo cuartil. Y efectivamente, la mediana y el segundo cuartil coinciden. Así que ya tenemos otra forma de averiguar la mediana sin organizar los datos de menor a mayor, porque puede ser un tremendo peñazo si tenemos miles de datos. Solo tendremos que buscar cuando llegamos al segundo cuartil. Recordando los ejemplos que ya teníamos, en los libros que leemos al año, como ya vimos en aquel vídeo, la mediana se alcanzaba cuando llegábamos al valor 6, o sea, la mediana o el segundo cuartil sería el valor 6. En cambio, en el ejemplo de las horas que vemos al día series, la mediana no se alcanza hasta que llegamos al intervalo de 1,5 a 2 horas, porque vemos que la frecuencia relativa porcentual acumulada nos pasamos de ese 50% al llegar a ese intervalo. La última medida de tendencia central que vamos a ver es la media y tampoco le hace falta introducción. Yo creo que todas y todos hemos calculado nuestra nota media en algún momento de nuestra vida. Matemáticamente, lo que tenemos que hacer es sumar todas las respuestas obtenidas y dividir entre el número total de respuestas. Obviamente, esto, si tenemos una cantidad ingente de datos, por ejemplo, en los miles, como hemos dicho antes, pues va a ser imposible. Seguro que nos equivocamos por en medio. Podemos agilizar el cálculo realizando lo siguiente. Si nos vamos a nuestra tabla de frecuencia, podemos añadir una nueva columna que la vamos a nombrar xui por nui. Aquí, pues, si nos fijamos en los símbolos que teníamos en los datos anteriores, lo único que vamos a hacer es multiplicar los valores de la variable por su frecuencia absoluta. Pues, en el ejemplo de los libros que leemos al año, lo que hacemos es multiplicar las dos primeras columnas. Pues, multiplicaríamos 0 por 1 y nos daría 0, 1 por 5 y nos daría 5, y así sucesivamente hasta llegar al último. Debajo de todo ello, lo que hacemos es sumarlo todo. Con esto lo que estamos consiguiendo es utilizando la propiedad de que la multiplicación son sumas reiteradas, que ya vimos en aritmética, realizar la suma de todos los valores que nos habían dado. Lo único que nos faltaría es dividir esa suma entre el número total de datos, en nuestro caso 46. Y para los libros tendríamos que leemos de media 5,23 libros al año. Si lo que hemos hecho es organizar los datos, como en nuestro ejemplo de las horas de series al día. En intervalos, en lugar de utilizar los intervalos, utilizamos la marca de clase para hacer esta operación. En nuestro caso, pues nos sale, después de hacer todos estos cálculos que ya hemos dicho, una media muy redondita, 2. Lo que quiere decir que vemos de media 2 horas al día de serie. La media es la medida de tendencia central más utilizada en cualquier estudio estadístico, por su quizá fácil comprensión. Lo único que hacemos es obtener todos los datos y repartirlos de manera equitativa entre todas las personas que han respondido. Si pensáramos en sueldos, porque en el dinero nunca nos engaña a nadie, lo que haremos es recopilar todos los sueldos de todas las personas y repartirlos de manera equitativa a todas ellas. Pero, esta medida tiene dos principales problemas. El primero es que las variables cuantitativas discretas nos puede dar un valor que no se encuentra dentro de los valores que teníamos. Por ejemplo, en el, los libros que leemos al año, tenemos... Que la media es 5,23 y queda feo eso de decir que no hemos leído 5,23 libros al año porque quién deja un libro a media. El segundo problema de la media es que nos puede dar un resultado muy poco representativo de los datos que estamos estudiando. Vamos a volver al ejemplo de los sueldos porque, como digo, con dinero por delante se entiende todo mucho mejor. Así que vamos a imaginar que somos parte de una empresa, todas y todos. Y, obviamente, como estoy haciendo el vídeo, pues me voy a poner el cargo más alto. Yo soy el presidente de la empresa y como presidente tengo que cobrar bastante. Así que voy a cobrar, yo qué sé, una cifra redondita, 300.000 euros al mes. Así, porque me hace falta. Y que el resto de vosotras y vosotros pues vaya a cobrar, pues oye, eh, 1.000 euros al mes está bastante bien. Si hiciéramos lo, los cálculos, pues es muy probable que el sueldo medio dijera que en esta empresa se cobran 5.000 euros de media. Lo cual, estamos todas y todos de acuerdo que se aleja bastante de la realidad. Para solventar estos inconvenientes, lo que hacemos es combinar estas medidas de tendencia central con otras medidas que llamamos medidas de dispersión y que vamos a ver en el siguiente vídeo. Estas medidas lo que nos van a decir es si estos datos están muy separados o no, o si se alejan mucho o no de la media. Si tenéis alguna duda con respecto a alguna de estas medidas de tendencia central, pues podéis dejar en los comentarios o contactarnos por donde... Queráis y podáis, y a ver el siguiente vídeo.